Is <sikaan te> oh, die po. <sikaan te> <liquids> oh <yeah>. <podemos intimidate> <laughs> oh, oh. <mohileri> <laughs> is niet schot Die hij hetje terug. Had je? Anders. Zo. Zo. Zo. Zo. Zo. Okay. Sí,